Hola, buenas tardes. A continuación les voy a explicar cómo se elabora un estado de resultados. A las ventas totales le disminuyes las devoluciones sobre venta y tienes como resultados las ventas netas. A las ventas netas le sumas los otros productos, otros ingresos y tu resultado final es el total de ingresos. Al total de ingresos le vas a disminuir el costo de ventas. El costo de ventas está integrado de la siguiente forma. En principio por un inventario inicial, también por unas compras, las cuales se adicionan con los gastos sobre compras y me dan las compras totales. A las compras totales le disminuyes las devoluciones sobre compras y tenemos como resultado las compras netas. A las compras netas le vas a sumar tu inventario inicial y te vas a tener como resultado la mercancía disponible, a la cual le disminuyes el inventario final y tu resultado es el costo de venta. A tu total de ingresos le vas a disminuir el costo de ventas y vas a tener como resultado una utilidad o pérdida bruta. En este caso el resultado es una utilidad bruta, la cual le vas a disminuir todos los gastos. En este caso es el gasto de venta y gastos de administración. También le vas a disminuir los gastos financieros, que en este caso o en este ejercicio no hay, y le vas a sumar los productos financieros. Como resultado final vas a tener una utilidad antes de impuestos a la cual le vas a disminuir el impuesto sobre la renta que es en este caso es del 30% que es el impuesto que se paga en México y es de $5,190. Entonces tenemos la utilidad antes de impuestos de $17,300 menos los $5,190 tenemos una utilidad neta del ejercicio de $12,110. pesos. Y esta es la forma en la que nosotros podemos elaborar el estado de resultados por el método analítico.